Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy estoy con un tema ¡puf! bomba, super bomba, que les va a encantar a las mujeres porque son, es un video que les va a dar las herramientas para que su primera cita sea un verdadero éxito. Y son nueve cosas, nueve errores que las mujeres cometen en la primera cita. Y estas nueve cosas que las mujeres hacen y que pueden dañar gravemente eh, como el resultado final de tu primera cita son cosas que si tú cambias, te aseguro que puedes garantizar que este hombre, si sigue interesado en ti va a buscar algo más que solo sexo es decir, estas son nueve, nueve errores que las mujeres hacen en la primera cita cuando están buscando algo más que solo sexo es decir, en otras palabras si lo único que quieres es sexo y divertirte bueno, puedes ignorar esta lista, no pasa nada pero si estás buscando un novio, una relación estable algo más, eh, digamos lleno de sentimientos y cosas buenas y padres alguien con quien compartir cada momento de tu vida entonces es importante que anotes cada uno de estos puntos. Y que al final, al final me pongas en los comentarios qué otros errores tú crees que has cometido en las primeras citas que fue como algo que hayas hecho que fue como ¡Pum! Arruiné todo. Gracias por participar. Ponme el error que hayas cometido la última vez que tuviste una primera cita y vamos a ver cómo arreglar este tipo de cosas. El día de hoy estoy de muy buen humor, así que vamos a arreglar esto. El punto número uno. El punto número uno. El error número uno que las mujeres hacen cuando están buscando encontrar a una pareja es usar maquillaje. Usar maquillaje. Yo sé... Yo sé que están sorprendidas ahorita, están así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Maquillaje? Déjenme les explico qué pasa. Chicas, si ustedes están en una primera cita con un hombre, es porque supongo que ese hombre las invitó a salir. Y si eso pasó, es porque ese hombre ya está interesado en ustedes, de cierta forma. Entonces, lo que ustedes quieren en este momento es hacer que ese hombre se fije en algo más que solo su físico. ¿Por qué? Porque es la forma en la que ustedes pueden crear una conexión. Si ustedes pasan ese filtro, si ustedes logran que ese hombre se fije en algo más que solo su físico, entonces ¡puff! tienen muchos puntos extras y lo más probable es que si existe una segunda cita es porque ese hombre está interesado en algo más. Entonces, el usar maquillaje, yo sé que ustedes quieren verse súper bonitas si y realmente quieren re así, lucir extraordinarias para ese hombre, para que se quede así como, wow, es una supermodelo, wow. Yo sé que quieren realmente hacer que su mente explote de lo guapa que ustedes se van a ver con su maquillaje. Pero, eh, la realidad es que a los hombres no nos gusta el maquillaje tanto. Eh, preferimos que las mujeres sean bellas naturales y en eventos exclusivos o eventos en donde, pues, amerita, bueno, que usen maquillaje. ¿Por qué? Porque cuando tu chica es guapa, naturalmente, y después se pone maquillaje y la ves con maquillaje así como que... ¿What? Es como... ¡Wow! ¿Ah? En cambio, si estás acostumbrado a verla todo el tiempo con maquillaje, desde que la conoces, pues realmente... Mmm, estás acostumbrado y entonces el día que, no la, que la veas sin maquillaje va a ser así como que... ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma? Déjame traerte algo. ¿Tienes fiebre? Y entonces no va a ser una buena impresión. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no usar el maquillaje. Evita el maquillaje en la primera cita. Eh, saca el, lo mejor que tengas de ti sin usar el maquillaje. Y te aseguro que si ese hombre está interesado en algo más después de verte sin maquillaje, entonces son, es algo... es una muy, muy buena señal. Realmente es una muy... Muy buena señal. El maquillaje es una máscara, lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, sí puede ser que él sea bueno para atraer a un hombre, pero ¿para qué quieres atraer a ese hombre? Como dije, si tu plan es atraerlo esa noche a tu cama, ok, ponte el maquillaje, ¿no? Seguro que va a funcionar. Pero si realmente quieres que ese hombre se quede en tu vida para algo más... Evítalo en la primera cita y usa otras técnicas, otras estrategias para ganártelo como tu mente, tu inteligencia, tu personalidad y esa belleza interior que está en ti. El punto número 2. Usar, eh, digamos, ropa que te hace ver mejor. O sea, puedes usar lo que tú quieras, pero evita usar push-ups, bra, like los bra que te levantan las boobies y que las aprietan y que hacen que se vean así como perfectas. Y evita usar eh, eh, ropa con relleno, es decir, ropa que hace que, que, que vea que tengas más boobies o que tengas más pompa, eh, cosas así. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el maquillaje. Eh, como dije, es bueno, pues, las puedes usar si tu plan es acostarte con esa persona más tarde, pero también tienes que tomar en cuenta que esa persona cuando te vea desnuda va a darse cuenta que, bueno, toda la magia que vio es gracias a la ropa que traías puesta y no porque realmente tengas el cuerpo así, lo cual también es un punto menos para ti, porque, eh, digamos, si lo único que quería contigo era sexo y después de darse cuenta que tu cuerpo no es tan excelente como se lo mostró hasta al principio, entonces vas a decir, ok, voy a tener sexo y esta será la última vez. Y entonces... Después de que tengan sexo, pum pum, lo más probable es que no lo vuelvas a ver. Entonces, nuevamente, evita estos errores, no uses maquillaje, usa ropa que te veas linda, que te veas coqueta, pero sin usar, eh, digamos, extensiones o cosas que resalten o que te hagan ver más de lo que no tienes. Eh, y de este modo sabrás que si, él, si a él le gustas, le gustas como eres y no por algo que estás maquillando, o que estás mostrando, o que estás haciendo ver falso. El punto número 3. Un error muy importante es que te rías durante la cita, que te rías de todo lo que dice, incluso cuando ni siquiera es gracioso. ¿Ah? Eh, no lo hagas. Si tu pareja, o si el chico con el que estás saliendo, no es gracioso, siempre y sencillamente no finjas la sonrisa. ¿Por qué? Porque eh, aparte de que no tiene sentido que lo hagas, no tiene sentido que finjas eh, que la estás pasando bien cuando no la estás pasando bien, porque entonces él pensará, wow, soy súper divertido y se la está pasando súper bien, entonces ya no, no tengo que esforzarme en hacer absolutamente nada, porque pues por lo que veo ella está súper bien. Entonces él va a pensar, va a tener una idea diferente de ti, además de que también puede sentir o darse cuenta que estás siendo falsa o que siempre y sencillamente estás exagerando para quedar bien evítalo, evítalo si es gracioso, ríete si no es gracioso simplemente no te rías, cambia el tema lo que sea Número 4, no cometas el error de hablar únicamente de ti si estás en una primera cita, obviamente lo que el punto de esta primera cita es conocerse y entonces lo que quieres hacer es que él te conozca, pero tú también quieres conocerlo. Quieres saber si es realmente la persona con la que te gustaría estar o tener una relación. Entonces es importante que también hagas que él hable de sí mismo, que le preguntes cosas. Muchas mujeres caen en este juego y simple y sencillamente hablan de ellas. Da, da, da, da, da, da, da, y al final de la relación se la pasaron súper bien porque solo hablaron de ellas mismas, pero realmente nunca tuvieron la oportunidad de conocer a esa persona. Y después de varias citas se dan cuenta de que oh, ¿qué pasó? al principio tú eras genial y extraordinario y ahora me doy cuenta que es así, así, así y no me gusta bueno, eso es porque al principio no dejaste hablar y entonces obviamente no te diste cuenta de su personalidad y obviamente pues no supiste si era realmente una buena opción para ti o no entonces evita hablar únicamente de ti y deja que también él comparta lo que tiene aquí el punto número 5 un error que muchas mujeres hacen es que al final de la cita no ofrecen o no se ofrecen pagar lo suyo si van a una cena o si van a tomar unos tragos es importante que la chica diga oye ¿pago lo mío? es una simple pregunta o simple y sencillamente tener la intención de compartir o dividir la cuenta es algo que te va a dar te va a dar muchos puntos extra porque en los ojos del hombre él va a decir wow, esta chica no está esperando que yo pague simple y sencillamente por ser hombre. Eso significa que debe ser una chica autónoma, independiente y que no está conmigo simple y sencillamente por mi dinero o porque le estoy pagando los tragos, sino porque realmente está disfrutando el tiempo. ¿no? Y entonces es, una, es un muy buen gesto. Lo más probable es que el hombre te diga no, no, no, yo lo pago. Pero si no lo hace, bueno, pues tú pagas tu parte, él paga su parte y no pasó nada. Pero es, eh, es un muy buen gesto. Normalmente cuando las mujeres se quedan así como esperando, ah, bueno, pues él va a pagar, eh, no, es, no es una buena sensación, no es, eh, no es agradable, porque es como, no sé cómo explicarlo, es como darle a entender al chico que lo estás usando, ¿no? Y entonces no importa si habrá una segunda cita o no, siempre y sencillamente tú fuiste para disfrutar de las cosas gratis y simple y sencillamente. Además de que muchos chicos pueden tomar eso como el hecho de que, bueno, ahora como yo le pagué la cena, ella tiene que darme algo a cambio y entonces pues esperen que eh, puede, muchos chicos esperarán que te acuestes con ellos o que les des un beso o cualquier otra cosa entonces mejor así simple y sencillamente muestra la intención de pagar tu parte y eso será más que suficiente el error número 6 es un poco va un poco de la mano con lo que dije al principio de maquillarse y de usar eh, eh, push-ups, bras o ropa que te pone más volumen, eh, y es usar ropa que, en la que muestra es demasiado, ¿eh? usar, eh, digamos, eh, escotes muy pronunciados o faldas muy, muy cortas. Nuevamente, yo sé que quieres mostrarle a ese chico lo guapa que te ves y el buen cuerpo que tienes, pero te repito, si ese chico te invitó a salir es por una razón, ya le gustas. Hay una parte de ti que ya le gusta, entonces, lo que no quieres es que se enfoque únicamente en el lado superficial de ti. Es decir, no quieres que únicamente se enfoque en tu cuerpo. Entonces, tienes que distraerlo para que no solo piense, oh, quiero tenerla en mi cama. No. Si quieres tener sexo con él y ya, divertirte, ok, puedes hacerlo. Pero si quieres algo más, entonces evita que ese hombre, que tu chico, se enfoque únicamente en tu cuerpo. Evita usar, vístete víste linda, no digo que no, vísate linda, un vestido lindo o cualquier lo que tú quieras, pero simple y sencillamente no muestres demasiado para que él no esté poniendo atención en tus boobies o en tu trasero o en tus piernas y que se le caliente la cabeza y que no pueda realmente ver más allá de ese físico que eres tú, tu personalidad, la forma en la que piensas, la forma en la que te expresas, etcétera, etcétera. El punto número 7. Chicas, nunca cometan el error de emborracharse. Ajá. Eh, sobre todo si es la primera cita, no quieres terminar la noche eh, haciendo cosas que normalmente no harías en tus cinco sentidos y dando la oportunidad al hombre de que pues tenga todo en una noche. Ajá. Normalmente, eh, bueno, algunas veces las chicas cuando se emborrachan, pues obviamente, bueno, no solo las chicas, también los hombres, pues obviamente, nuestros instintos más básicos salen a flote, ¿no? esas mm, cuestiones carnales y pasionales, y entonces es más fácil para las chicas tener sexo cuando están emborrachas. ¿Por qué? Porque se desinhiben, porque ya no sienten eh, tanta vergüenza y sobre todo hacen que pues, la cuestión moral se afloje un poco. Entonces, eviten emborracharse si lo que buscan es algo más serio. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden tener total conciencia de lo que están haciendo, de lo que están hablando, recordar lo que está pasando y así no pierden el control al final de la noche y terminan en la cama cuando obviamente no es lo más deseable o lo más recomendable. ¿ok? Punto número 8 va de la mano con emborracharse y es no cometan el error de tener sexo en la primera Cita. ¿Por qué? Creo que es más que obvio. La mayoría de los hombres van por la vida, pues, con este instinto de reproducción. ¿Ah? Es decir, eh, no es que los hombres estamos completamente siempre pensando en sexo. Bueno, sí, pero hay una razón detrás de eso. Y es el hecho de que cada vez tenemos esa idea de querer reproducirnos aunque, y aunque no realmente no queremos reproducirnos es un instinto entonces mientras más sexo podemos tener con más mujeres nuestro instinto básico dice que estamos esparciendo nuestra semilla y por ende eso es algo que nos hace sentir bien entonces lo lo que lo que puede algo que puede conseguir un hombre y que es algo que siempre quiere de una mujer es tener sexo esa es como la meta más alta al salir con una chica acostarse con ella entonces si tú a ese hombre le das lo que quiere en la primera cita no hay ninguna razón por la que ese hombre deba pelear o esforzarse por otra cita a menos que quiera más sexo porque el sexo fue bueno pero la probabilidad de que eso pase es muy baja, porque la mayoría de los hombres no van por el compromiso, van por la cosa más sencilla, por lo más fácil. Entonces si pueden conseguir sexo fácilmente, es como la perfecta combinación. Entonces no quieres darle sexo en la primera cita, porque simple y sencillamente la probabilidad de que se dé algo más serio después es muy baja muy baja. Y platiqué de esto en un video que, se, que, que hice anteriormente que se llama ¿Cómo enamorar a un hombre? Y es, pues lo, voy a poner, lo voy a poner aquí porque habla precisamente de cómo usar el sexo para hacer que tu chico se vaya enamorando poco a poco de ti. Y el punto número 9 es... Algo que muchas chicas hacen, sobre todo al día siguiente después de que tuvieron una cita increíble y es mandarle, mandarle un mensaje de texto diciéndole que están súper interesadas. O obviamente no le dicen estoy súper interesada, pero muchas chicas... Incluso una hora después de haber tenido la cita, una hora después de que el chico las dejó en su casa o lo que sea eh, Mandan un mensaje, oye me la pasé súper bien, muchísimas gracias, de verdad me dio muchísimo gusto conocerte Espero verte pronto porque estoy muriendo por ti, por tus besos y por estar contigo toda la vida y tener hijos juntos Y entonces mandan este mensaje que realmente es un poco aterrador para muchos hombres Porque es como, what the fuck, ¿no? ¿No? Y yo sé que muchos hombres también lo hacen, pero no es algo bueno. Si te puedes a pensar en algún chico con el que tuviste una salida y que no te gustó tanto, pero que el chico te estuvo mandando mensajes al día siguiente de que, oye, me la pasé súper bien, y tú te quedas así como que, uy, ¿qué onda con este cuate? Eh, bueno, pues es exactamente lo mismo que pasa en sentido opuesto. Entonces, evita mandar mensajes en donde demuestres todo tu aprecio y toda tu actitud para tener una relación en menos de 24 horas. Es decir, espera al menos 24 horas para escribirle, para decirle Oye, me la pasé muy bien, muchas gracias, espero que esté, esté bien tu día. Punto. Simple y sencillo. Es una señal que estás mandando de que la cita estuvo bien desde tu punto de vista, pero ya, nada más. Y mándalo 24 horas, un día después no una hora después, ni dos, ni cuando te despiertes, no, un día después, ¿ok? Y bueno, seguramente hay muchos otros errores, pero estos creo que son los más importantes y espero que les sirva cambiar, dejar de cometer estos errores, porque, eh, créanme, si ustedes hacen algunos ajustes en sus primeras citas, lo más probable es que... Eh, tengan una segunda cita, tercera, cuarta, quinta y algo mucho más serio. Además de que estos errores hacen, son como un filtro para que los hombres que no están interesados en algo más o en algo serio o en un compromiso o en una relación seria, simple y sencillamente vuelen muy lejos. ¿Por qué? Porque eh, al momento de verte sin maquillaje, de verte como eres y realmente eh, tener la oportunidad de conocerte más Van a, se van a dar cuenta, y además de que no, tienes, no tuviste sexo con ellos la primera noche, se van a dar cuenta si están interesados en saber más de ti, con lo que es, con lo que vieron, que es básicamente la persona que tú realmente eres, y si ellos te piden una segunda cita es porque es muy probable, es muy probable que estén buscando conocerte más, porque seguramente quieren algo más. Y bueno, eso es todo. Espero les guste el video. Ponganle like, déjenme sus comentarios, cualquier otro error que ustedes hayan cometido en la primera cita. O alguna situación en la que ustedes no saben qué pasó, qué salió mal y que por alguna razón el hombre desapareció. Y ya, algo que para ti seguramente fue una supercita. No puedes explicarte por qué el hombre Simple y sencillamente desapareció y no volviste a saber de él. Pongan en los comentarios y trataré de responderlos. Eso es todo, no olviden suscribirse, darle click en la campanita para recibir notificaciones sobre futuros videos y compartir el video con chicas, amigas que están cometiendo estos errores constantemente. Yo soy Cristian, cuídense mucho, chao, chao, chao.